bueno, ¿cómo estás? ¿qué hay? bueno, crecer, ¿por qué es importante crecer? pues porque ¿qué vas a hacer si no a lo largo de tu vida? solo vas a estar caminando cada día yendo al trabajo echando un montón de horas saliendo del trabajo corriendo a hacer otras cosas que no te da tiempo un día, otro día, otro día, fin de semana, voy a descansar de tanto que estoy trabajando, cuántas gestiones al día me hago cada día y mañana voy a hacer esto y pasado esto y luego esto y luego tengo esto. Y así pasas los días de tu vida y eso es lo que quieres. Pues lo que se puede hacer. Pues por eso crecer, para cambiar eso. Para mejorar como persona para realmente conocerte a ti mismo cómo reaccionas, cómo funcionas qué cosas son las que te gustan las que no para organizarte mejor eso te va a servir además para sentirte mejor para poder decidir qué es lo que quieres vivir y qué es lo que no y ese es un poco lo que te ofrece crecer, conociéndote mejor vas a poder organizarte mejor en base a todo esto que pasa alrededor de tu vida y poco a poco vas cambiando tu perspectiva ¿no? de estar más bien en, en un pozo, en un día a día, en algo habitual, de la misma manera, empiezas a hacer cosas que, que te hacen sentir mejor. Y, y eso es mucho hoy día. Y eso es crecer, es cambiar cosas de ti, es decidir convertirte en una mejor versión de ti mismo. Y eso te puede dar posibilidades para vivir cosas que nunca te habías planteado. Es como coger las riendas de tu vida. De repente, puff, te encargas otra vez de, de ella. <ríe> y empiezas a vivir las cosas desde otro lugar, diferente a como era. Y eso mejora todo. Tus relaciones, la relación contigo mismo, el ritmo. Dónde te quieres situar, cómo quieres vivir, gestionar mejor lo que pasa alrededor, tu tiempo, tu día a día, el dinero, el trabajo, lo que quieres, cómo moldear lo que no quieres, cómo situarte ante ello y hacerlo desde otro lugar distinto, lugar de quejándote, entre otras cosas, ¿no? Cabrearte, enfadarte, estar enfadado por cualquier cosa, ¿cuánto tiempo experimentas eso, no? a la semana sí, son cosas que bueno, se viven y uno piensa que es lo de fuera no, ¿verdad? y uno piensa que es lo de fuera lo que lo provoca, pero cuando empiezas a conocerte a ti, empiezas a aplicar nuevos recursos de lo que vas conociendo de ti que esto depende de ti y de nada de fuera entonces pues cuando empiezas a hacer ese Cambio personal y sobre todo te lo llevas a tu terreno de tu vida, que es lo importante. Así que te animo a crecer, claro que sí, y a que vivas todo eso que, que está ahí en ti y que está por vivir. ¿Y ahora qué, nene?